Sí, eh, hemos recibido un reporte también de la PCC de Oruro, de que evidentemente hay un video y que el mismo estaría siendo eh, sujeto a un peritaje en el eh, IDIP, vale decir, están haciendo el desdoblamiento de las imágenes. Estas imágenes muestran a contrabandistas armados en Zabaya el día que dos efectivos militares fueron victimados. Sí, lo que van a hacer es, es realizar las actas de entrevista a los diferentes comunarios, los que puedan eh, colaborar en la investigación, y evidentemente los que habían cuestionado, habían eh, hecho alguna especie de interrogatorio a los sujetos que se encontraban en el lugar, van a prestar sus declaraciones. La policía realizará peritajes al video que muestra a civiles portando armas de grueso calibre. Eh, los investigadores de la FECC de Oruro se han apersonado en varias oportunidades por el lugar de los hechos, ellos están eh, tomando conocimiento de qué personas habrían habían visto ¿no? la participación de estos eh, supuestos autores. No se descarta que los móviles de las muertes de los dos militares a manos de contrabandistas en Zabaya se deba a una posible venganza o un ajuste de cuentas, porque dos meses antes, un contrabandista fue abatido casi en la misma zona. Sí, el deporte que recibimos son de cinco personas que actualmente están con detención preventiva en, la, en el recinto penitenciario de San Pedro de Oruro. Hay una posibilidad ¿no? de que personas estarían involucradas y la investigación también va a abarcar hasta ese, a, a ese nivel.